Dimension Force ha llegado a TCG. el día de hoy vamos a abrir dos cajas de este producto para ver si es que nos salen las mejores cartas del set. Bueno, vamos a empezar. con, eh, bueno viene el Warrock medio y bueno este es Yakuza, Lord of the Eight Thunders Amphobius, Vilan Hydra, Rivers Yard, Ichiruku Ledger Buu y Terion Cross Este es nuevo arquetipo y parece que va a ser muy muy bueno a nivel competitivo Ahí están Symphonic Warrior, otro Villain Hydra, otro River y Ichirokus y ahora Heroic Envoy. Late tengo cadet Scarlet Claw, Parasomnia Pillow, Preda Planta y otro Terium Charge. Preda Planta, Matt Mauler... General Pro, Otro Prada Planta y Libromancer Mystic Girl. Eh, Warrock Medium, Heroic Challenger, Backup Team y Libromancer Realized. Muy bien, muy curioso el arte. Aquí vienen varios, varios de los Libromancer. Eh, Battle war Cadet, Chirocus bueno ya me lo salté, y Motor Frenzy. Vamos a seguir, Baby Tail, Matt Mauler, General Pro y otro Libromancer Prevented. Terium Bull Ain, General Pro. Amphibious, MK11 y otro Heroic Champion. El sarcófago devorador, scorclo Alternative, Titanomaquia, Tyrion Stand-up y ya está la primera ultra: Red Eyes, Zombie, Dragon Lord. Muy bien, Triunvulain, Backup Team, Symphonic Warrior, DJJ <ríe> Otro Heroic champion y aquí está la otra ultra Ok, Bredo Planta, esta es una muy buena carta, no sé por qué la pusieron en común Bueno, vamos a seguir con la otra mitad Bredo Planta Bliss, Backup Team y la primera ultra, muy bien. Esta es una muy buena carta, Illegal Knight, para eh, este motor del Brave Token. Y este arquetipo, pues no fue tocado en la ban lista. Así es que muy bien. Bueno, vamos a ver más moler para Somnia Pillow, cloud Tengu y perfecto. Terion Lily Borrea. Esta es nuestra ultra secreta y es también uno de los monstruos jefes del arquetipo Terion, así es que muy bien. Eh, Warrock Medium, este Heroic Challenger, Backup Team, Performance Pal Gentrude, Chirocus Ledger Book, Heroic Challenger, Warrock Medium y branded punishment, muy bien, también es soporte branded. Y pues bueno, esta es carta, una carta muy buena. Y podemos aquí, me parece que es, podemos utilizar materiales de fusión en cualquier parte del campo. Así es que muy bien para el mirror match. Scorpion. Para zomer pillow. Preda Planta, y eh, perfecto, ExoSisters, magnífica Esta es un soporte para ExoSisters, que la verdad es que es un arquetipo que se va a empezar a jugar más HD, HD, The Amphibius Mechanse, 11 Prueba Planta Y perfecto, Starving Venom, Preda Power, Fusion Dragon, nombre de y parece que pide un Dark Fusion Monster, más un Fusion Monster. scarclo Alternative, Divine Dragon y tren Stand Up, scarclo slash muy bien. Stand Up, Heroic Champion, performa performapal Lady Ange. tengo Tengue, Eric Challenger, Eric Champion, Extra Péndulo. También una muy buena carta para la estrategia de péndulo. Lo tengo, Terien Stand Up, Titanomaquia, Alternativa y Changshi de Spirit Dao. Muy bien. Este es un zombie, también viene mucho soporte zombie en, esta, en este nuevo set. Eh, para Zombie Pillow, Terian Duke y bueno Libromancer Bonded, muy bien. Scarcle Alternative, Belón, Vivitail y Zombie Reborn, que también bueno es so soporte para zombies. Vamos a ver el último, si es que nos sorprende. Vivitail, Matt Muller, General Probe y Oday's Wing Dragon. a continuar con la segunda caja a ver si es que nos salen otras cartas buenas Book, me voy a ir un poco más rápido y empezamos con performance Tail. Matt Magmoler muy bien, General Pro y Immortal Dragon muy bien también es un muy buen soporte para la estrategia de zombie Ethereum Bull, Backup Team, Symphonic Warrior, DJJ, Red Champion, y bueno, la siguiente Ultra, que es de Waterpainter, Painter, Mom Bow. Bueno, sigamos: MK11, Predator Bliss, y Scarclaw Slash, muy bien. Y otro Libromancer Bonded. Tenía un stand-up y ya me spoileé. Curse Dragon de Magical Night Dragon. Vivi Tail, Symphony Warrior y.. all swing Wing Dragon. Tenía un stand-up. Heroic Champion. Y otro zombie reborn. Pero tengo, Villan Hydra. Endless Engine, el system. muy bien. Otra magia de los stereo ok. Pingo y extra Pendulum normal general pro y otra Shang-Chi, Spirit Dao. Así que en Punisher muy bien esta la estaba buscando así es que muy bien es un monstruo en cierta condición no puede ser afectado por los efectos activados del oponente entonces eso siempre es una muy buena ventaja. Matt Moller persona Pillow y otro, Libromancer Realized Warrock Medium Heroic Challenger Backup Team y esta no nos había salido Libromancer, Mystic Girl Chirokus Heroic Challenger Warrock Medium y otro terian charge escorpión persona pilo por la planta y esta es el campo a través de los terian terian discoloración reversión backup team y perfecto, Alba Lenatus. muy bien, este también lo venimos buscando Y pues es una de las mejores secretas que nos pudo haber salido Este lo vamos a estar utilizando en nuestra estrategia de eh, Branded, ¿no? Branded Albas Y pues bueno, creo que ya salieron todas las Ultras y Secretas Pero vamos a seguir a ver qué más podemos encontrar otro heroic champion general proof Amphibious mk11 y esta es la ultra que nos faltaba dinomorfia rexterm esta carta es más o menos un skill drain muy muy buena y los Dinomorphia en general son un arquetipo muy bueno Actualmente tienen el problema de super poli. Si te llega a salir super poli con eso los puedes acabar. Pero bueno, si no, este monstruo es muy difícil de quitar. Vamos a ver. Este. Uy. El libro Mancer Prevented. Baby Tail, Matt Mueller. Pro y otro motor Frenzy. Para el recuento tenemos que en la primera caja nos salió este que es Beam Venom pero Power Fusion Dragon como Ultra también nos salió Exosister Magnífica. Eh, nos salió este que es el eh, campo de los de los eh, también Red Eye Zombie Dragon Lord. Y de las secretas, pues nos salió Illegal Knight, que es una muy buena carta para reforzar el arquetipo de Adventure Token. Y pues este Boss Monster, de alguna manera, Terion Lily Borea. Y pues bueno, en la segunda caja nos salió Dinomorphia Rexter, muy buena carta de Dinomorphia. También Terion Disculoseum, que es parte del arquetipo Terion. También este Endless Engine argyrosystem también parte del arquetipo Terion. Esta que es The Weather Painter Monbow. También muy buena. Y pues bueno ya pasando a las secretas nos salió Alvalenatus de Abyss Dragon y Psychic and Punisher. Muy buenas cartas ambas y pues yo creo que estas dos nos las vamos a quedar. Y bueno pues ya pasando al resumen tenemos lo que es el top de cartas según el precio. También pues el resultado del checklist que, que pues la verdad nos fue bastante bien. También el precio de las cajas así como eh, el total de las metalizadas. Y pues bueno pues también está la favorita que en este caso pues es Alba Lenatus de Avis Drago. Que pues bueno es, es una estrategia que me gusta mucho que eh, estoy eh, jugando actualmente. Y pues bueno la verdad es un monstruo muy poderoso. Y pues muchas gracias si llegaste hasta aquí y nos vemos en el próximo Jugendbox. Box.